Switch, transmitiendo completamente en vivo Desde Island Beach, Puerto Vallarta Me da muchísimo gusto saludarlos Estamos ubicados en Playa Flamingos Atrás de lo que era la Mega Lo que es ahora Hiper Soriana Y bueno, con un excelente ambiente Aparte de música Muchísima gente el día de hoy Como pueden ver que se está divirtiendo Que está aquí patinando Que está disfrutando Aparte en, la, en la, el área externa se encuentra el área del Market, por acá una pequeñuela también que anda aprendiendo a patinar y bueno por ahí Julver y Oscar apoyándonos hoy en esta transmisión vamos a hacer un paneo vamos a mostrarles lo que está aconteciendo aquí vamos a mostrarles lo que está aconteciendo aquí y bueno por allá como pueden ver está la banda, ahí está la banda de rock ellos son Sweet Meat y la verdad nos encanta el ambientazo que hay hoy en Island Beach, Puerto Vallarta. Vamos a regresar aquí a la área de, de pista. Aquí mi amigo. Amigo, ¿cómo andas? Nos andamos matando. ¿Qué onda? Um, ¿Bien? Todo bien. Te dejo fluir, te dejo fluir. Él está prendiendo. Me va a poner cubrebocas para poder entrevistar a alguna de las personas que vayan aquí pasando. Fíjense que la intención era meternos con todo y cámara, pero... Hoy por seguridad no vamos a entrar con todo y cámara, pero aquí estamos en Island Beach, Puerto Vallarta. Vamos a observar a la gente cómo están patinando, les queremos mostrar mientras les hacemos la narrativa. Acá dos pequeñuelos que vienen pasando, vamos a hacerles espacio. Ay, bueno, nos hacemos para acá, para no estorbarles a los pequeñuelos. Y yo me muevo de este lado. Les quiero comentar algo mientras acá Yulbert les muestra, les hace tomas y muestras. Tú ve mostrando a la gente, yo sigo platicando, Yulbert. Les quiero comentar algo, por allá se encuentra Sharon, ella es una de las instructoras y ya empezaron las clases de patinaje artístico, ya tienen horarios específicos y también de la misma manera les quiero comentar que eh, bueno pues ya a partir de que se ha inaugurado Island Beach, los costos son de $150 pesos la hora y $80 pesos media hora. ¿Qué tal? ¿Están feliz? Sí, ok. ¿Te gusta? Sí, va. Uh, uh, una pequeña. Bueno, pues esto es lo que se está viviendo aquí. Les recordamos que está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ambientazo, deporte. Y bueno, muy a gusto a todos. Así que vénganse a Island Beach, Puerto Vallarta. Aquí hacen en Vallarta. Eh, por supuesto a través de Radio Switch muchísimas gracias a Culver y a Oscar en esta transmisión nos despedimos, gracias